Por favor, Yo está basada, hay que aclarar que está basada en un libro que escribe Fito en sus memorias. Lo escribe Fito, se basan en eso, está muy encima el de la serie. Fabiana Cantilo se, re, eh, se, se juntó con Micaela Riera cuando quedó seleccionada para esta serie. Es igual. Hay una que de hecho la actriz hizo una audición no quedó eh, sí. y pidió por favor, dijo no, bueno, denme una segunda quiero Déjame. hacer otra audición, hizo la es canción Cleopatra en la audición sí. y termina eh, quedando para ser Fabiana Cantilo. Se junta con Fabiana Fabiana la mejor de las ondas, la recibe en la casa, Oye, están seis horas juntas, de charlan, le cuentan cosas, le preguntan, o sea, lo mismo que Pasó con Cecilia Roth, que también con la actriz que hace de ella. O sea, de verdad hubo como, vieron que muchas veces pasa, que bueno, pasó con la de Maradona, Sí. que los personajes después quedan, o, o sea, no, con la no quieren China. saber no, nada. Sí, en este caso, Marte, no lo... claro. la verdad que había muy buena onda en todo lo que fue el proceso previo y en 2022 y durante el rodaje y demás, fueron siete meses de rodaje. Se preparó durante mucho, estaba... tiempo, además, sí. mucho tiempo, además, eh... mucho tiempo. Eh, parecía que estaba todo bien. Creo que en el 2021 arrancaron, si sí, no me equivoco, con el proyecto. Mira, la fecha de Micaela es de, sí. de 2000, abril del 2022 claro. con Fabiana. Muy contenta, agradeciendo. Fabiana le contesta la mejor serie, o pero sea, parece que estaba muy bien. Pero, bien pero, y... hasta ahí. no había mucho material. Esto eh... para poner la pava, me parece. Sí, nada es para ¡ay, cómo me Creo gusta! que no la había cantidad. mucho material ah. de Fabiana, entonces por eso la, la actriz decide pasar tiempo con ella para poder, digamos, recrearla de forma correcta. Hay una entrevista que sí. ella miró mucho, que está Fabiana en una, en una hamaca matándose sí. y contestando, que ella la miró mucho y medio se la aprendió de memoria. Sí. Y me contaban que una actriz eh, que sonaba fuerte y que la querían para ser de Fabiana Cantillo ¿Qué? era Sofi Morandi. Sofía está muy Morandi bien. El físico, ¿eh? Muy parecido. Había estado ahí sí. como cerca. Que no, no, pero cerca. No no a mí me encanta Sofía talentosa, chada. pero me gusta pero no para que no esto. sean actores. Sí, sí. No para no mí está puro. Estuvo, estuvo bueno que no sean eh, famosos los que interpretaron. Sí, para mí eh, también. Si bien Andy Chango que sí, eh, pero esto. después el resto no eran todos no, muy famosos. A mí me da más esta chica. Miga. Sí, para mí estuvo barba la verdad le escribí también a ella porque la verdad que es sorprendente la. Sí, es muy bueno buen el trabajo Qué que hace. Sí. Te sí, sí, Muy bien. ¿eh? Yo me Muy bien. Muy ah, ah, eh, bien Un gran felicitador. No, no, pará la no no, también, no estamos pensando ¿sabes? mal ¿no? o sea, También le escribí a Campi Sí, sí, sí Le ah, sí, sí, sí, sí, bueno. bueno, mandó un audio Campi Muy también Es más, te, puedo, la, cargando, te sumo, te sumo sí. eh, Sophie Morandi no aceptó Porque se acuerdan que ella ha sabido estudiar a Nueva York claro. eh, Le habían sí. mandado sí. unas flores y la propuesta y demás Para Qué que haga feo, este casting Y como ella <ríe> tenía la idea que después se terminó volviendo <ríe> Pero estuvo un tiempo estudiando Sí, Nueva sí puede Nueva decir York, que se quiere matar ahora Bueno, ¿qué pasó? Y no la hizo Bueno, Fabiana Cantillo, buena onda durante el proceso eso, pero ahora ¿Qué? vio la serie y no sí. le gustó y parece que no le gustó, siente que no tiene el protagonismo que tendría que tener, bueno, pero lo explica ya mismo yo me imagino que ya empezó a ver, a ver, a ver vamos que... a ver un capítulo sí. a, ver. Oh, oh, ah, a ver otro ya descorcha sí. ya empezó pero terminó mira la nota están todos esperando que hable de la serie pero no voy a hablar la serie habla por sí misma. Obviamente que la vi. Y este, está muy bien hecha. Mezclaron todos los tiempos. Hay un montón de cosas que no son. Pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo. Así que... ¿Todo bien, ¿Qué, ¿Cómo? Y bueno, sí, aire ¿Cómo? Vivo. ¿Qué sí. ¡Aire vivo! Digo, no, porque no. No. no podemos creer, porque digo, está, me gusta cuando los actores, cuando hablan, me gusta. Sí. Me gusta cuando sí. no se guardan, entendé Que no la caretean, no gusta, ¿Viste? Salió y lo dijo. No, para mí, no, no, yo lo no entiendo. Castigo. Ella puede decir, la, la entiendo y cada uno, y debe ser muy fuerte. Ella también lo dice, es muy fuerte, terte, fue? debe ser fuerte, <risa> entiendo esa parte. Ahora, me parece que muestra, está aparece también el flaco Spinetta, Charlie García, Andrés Calamaro. Todos tienen, y a ellas, el amor, la, te la muestra mucho Pagrieto. Flor porque fue una historia de amor muy fuerte se muestra cómo lo contuvo a Fito sí, la la deja, la deja muy bien parada ella en no, la serie sí. no, pero ella pero se no le gustó que no pero tiene protagonismo no. ella no. ella como pero no es no frase de ella pero es la protagonista no chicos tiene que ver tiene que ver con lo que realmente era significado a Faena en ese momento era una mujer realmente muy poderosa en una época muy difícil donde el rock era marcado prácticamente por hombres ella tenía un gran lugar you era, trabajaba tra tra tra tra tra con los twists. Sí, Era lo la que contenía en la serie de Pablo. También, Pero es como a pasar a Sí, no, que lo que pasa es que también ella de Fito. viene De una familia, ella tiene un apellido tiene una, tiene una, Es claro. una mujer que se para Pero así también, digo, había que pararse En esa época, Exacto. ¿entendés? Y sobre todo no en una familia Charly tan de Patricia Es la serie de Fito No, pero eso serie entendimos todos desarrolla una vida de Pero por ejemplo, en la serie de Fito A Charlie se nos muestra realmente como lo que es Y en cambio Fabiana no no, es que escuchen, no, a escuchen, ver, quiero ver qué más dijo Fabián, a ver, ver, segundo más segundo Fabián, a ver sí. tenemos más, ver. a ver, a ver. Primera declaración sobre la serie, yo además de hacerle coros a Fito y coros a Luis, tenía una vida y una carrera, entre todo ese quilombo yo, ensayaba, componía, tenía bandas y grababa discos, a saber, el de los Twists, que me fui a la mierda porque soy fóbica. Después de la gira de Charlie me fui, de la gira de clics Modernos. Detectives, producido por el señor Charlie García. Fabiana Cantilo y Perros Calientes, producido por Fito, que casi nos matamos. Y, este, y eh, después Fito también me llevó a... Me ayudaron, sí. Porque yo tenía talento, obviamente. No, digo, de claro, ¿viste? Porque...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 Bueno, eh, me parece que Yo tenía una vida. Para mí ¿no? ¿Hace una, mala inter... ver, hace una mala interpretación no lo entiendo, de lo que ve. Me, me está pareció. hablando todos juntos desde hoy. Me parece que a ella hace una mala interpretación de lo que ve, porque realmente, no. la... claramente, la, la serie está centrada en Fito Paez, no. Ya lo dijimos cien veces. Pero, pero, pero Pampito, la muestran a ella con todo Pampito, eso, pero de costado. Pampito, obvio. Pampito, pero muestran a otros protagonistas, lo ponen bien en su lugar, y a ella no está bien. Ella Esa, está es la, ese es el key de la cuestión. Ella no siente. No, no, a, los hombres, a los hombres talentosos, exitosos de sí, sí, sí, la exacto. época, y ella era una mujer exitosa, no la, la ponen a la misma lugar. No altura. estoy de acuerdo, yo vi las que te y acuerdo. Para mí la no ponen, la mí la ponen en un lugar importante, ella en sí. un momento le reclama a Fito que Pero no lo la lo que va a... chicas, terminar. Le no, me me no, no, no, lo puedo meter, no, no, me, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, verdad, no, no, Escuchen. Lo que estoy diciendo de nuevo. es que le reclama. En un momento de ah, la eh. serie muestran que le reclama, le dicen, no me venís a ver nunca a mí. La muestran como un artista que ah, se la pasa a un lugar para el otro grabando Pero, Carita, nunca va a la carajo, te de una vez. Pero ella no lo siente así. No, pero yo vi la serie. Te muestro. Te... Pero, te... pero te ¿qué te la tiene que ver si vos no ¿Qué que la vio? ¿Me de la serie? No, Por eso te digo, pero es la protagonista. Ella puede tener la sensación de que sí. en esa época, siendo mujer, se destacó sí. y no lo marcan claro. como no, eso, lo marcan eso. como una corista... O como la mujer o la pareja. que conocen y saben del rock? te dicen que dice edad fue lugar? fundamental? Bueno, que bueno va, siente, otra pero vez. A ver. ¿Por qué no la dejamos que siente lo que quiera? Obvio, o sea, que claro. sienta lo que quiera. No, le están diciendo, pero yo lo que ve la vida. Claro, claro, no, la no, no, no, ¿Fue la corista pero... de Fito? Sí. No, Ma no Martín, sí. Martín. no Martín. Eso? Escuchalo a Layo, que puede ser tu papá. Escuchalo a Layo, que puede ser No era corista. De hecho, hay un momento donde arrancan un ensayo sin que se echar ¿Qué la ves en este verso. hoy. O sea, claro, no, no claro, es claro, una corista mal, más, chicos. Hay bien? un momento, arrancan un ensayo no. solo con ella. y no, no agrego un digo, dato más. sé si, la, si la serie. No sé no, no, no, si la serie le da importancia a ella. Que el, el último capítulo, no voy a contar el final, no, pero cierro. No, si no, ya no lo contaste. Ya dijiste. El último no, capítulo no, la serie. Y entonces, agradeciéndole a Cecilia Roth y a Fabi Cantilo que siguen siendo súper importantes las dos en la vida de Pito Paez Así termina la serie. Ahí está, ahora. Agradezcan. hablar de este sector ahora? Sí, pero viste que a lo mejor lo que pasa es que a la nosotros, derecha a nosotros nos gustó, a la derecha le gustó. Sí. En la derecha. Pero. Pasó lo, con la serie de... de recién hablábamos con Karina, la serie de Susana, de Monzón. Claro. Nunca queda con... Por la derecha. A ¿no? nosotros nos gustó la China Suárez. Claro. La a Susana ella no. no les gustó Mosa, como sí. El sí, interpretó. Sí, pero claro, acá me parece hay, que hay algo que sucede que lo está diciendo eh, Pablo Lacho, ahí ya te dejo, Pablo, que tiene que ver con Algo esto. les toca. Que a ella, claramente, lo ustedes vieron, ella no lo ve, por algo se no, siente exacto. tocada. Pero Hizo yo dos Dejo, espera, dejo no, de lado no, la, no, la no, opinión no, de Fabiana y dejo de lado la serie lo que realmente está no, no. hablando el mensaje de calentar el cordobés quiero decirte no, que... de que es dejé ese lado y lo que realmente vivieron en esa época gracias bueno, pronto del rock y lo que pasaba en esa época sí. a Fabiana te la ponen en el mismo lugar que Fabiana busca ahora qué es eso no era simplemente una mera corista yo creo que es de que, que, de la que es una mera ¿eh? no la muestra como una mera corista sí. Ay, la verdad claro. de Juana con, con la canasta y Ay, a a la, la canasta. como que lo mejor no tiene solución este tema no, no, no, no este, este tema, este tema pásenlo pásenlo porque pensé, yo sí me hubiera imaginado que se enoje más por el lado personal no puede venir acá a intrustos voy a escribir voy a escribir invisible que viva intrustos yo la quiero Y le respondo a Karina yo que tengo 15 años que no viví nada de esa época 15 años y hablas desde en ese lugar, se Lalo nota. En ese lugar, que es un público objetivo, <risa> te digo esto. Queda Fabiana como una re mala persona, para no decir otra cosa no, peor. ¡Pelejo, que lo pudo! Que lo dejas solo a <risa> <lo> deja <risa> Fito es Paz, no. y en el peor momento de su vida, que es cuando muere el padre.